Estamos en uno de los 110 merenderos que tenemos en el distrito de Urlingan, también en Tesey y Morris, eh, en Los Milagros, en, en este caso en, en Villa Tesey, en el programa Navidad Solidaria, que es un programa en donde las vecinas, los vecinos, las entidades participaron del armado de una caja de Navidad con entre 8 y 12 productos para que las familias, para que las mamás y los papás y los chicos que recorren a los merenderos tengan su canasta navideña. Es parte del trabajo que venimos haciendo con el equipo de gobierno, el compromiso ...del gobierno municipal en esta etapa tan difícil que, que vivió la Argentina... ...de la que estamos saliendo y, y, bueno, y haciéndonos cargo ¿no? de que las chicas y los chicos en más de, de 5.000... Eh, puedan estar en los merenderos, en los comedores, el municipio los puede asistir. El agradecimiento a los responsables y a las responsables de los merenderos y en comedores que no solamente atendieron la, la situación alimentaria, sino también el abordaje en materia de salud, todo lo que tiene que ver con política de género, así que es el trabajo con, con la comunidad, ¿no? es la articulación, es entender que, que hay un ida y vuelta con con las vecinas y con los vecinos y con las organizaciones libres del pueblo, ¿no? y con las representaciones que tiene cada distrito, ¿no? comprometerse con que los chicos coman, ni más ni menos. En ¿no? La Argentina que dejó Mauricio Macri es una Argentina con crisis alimentaria, con 4 millones de pobres, con casi 55% de chicos pobres, y en definitiva bueno, nos comenzamos a hacer cargo en esta etapa y en este momento con la caja con la caja de la Navidad Solidaria, pero también se viene la tarjeta alimentaria para, para las mamás que, que tienen chicos hasta seis años, que, que arranca desde los tres meses de gestación, que va a posibilitar que, que a partir de la entrega de esta tarjeta alimentaria y este programa que lanzó el presidente Fernández Argentina contra el hambre, vuelvan a poder comer como corresponde y vuelvan a poder comer en su casa con sus papás y con sus mamás. Así que mucho trabajo, mucho acompañamiento y mucha participación del Estado municipal y compromiso del Estado municipal en este tipo de políticas.